Berta y estoy otra vez con Carbu para limpiar nuestro nombre. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! no porque llevamos este traje? Ah, bueno, no. Ah, Esto es, no, no es Nuketown. Yo no eres un mafioso. No, ahora somos los de la... una agencia la fia. Rata. FBI. <ríe> Se nos la CIA. Bueno, me da igual. Los de... Ay, no A me veces. acuerdo. Yo vi estos trajes en una peli. Eh... Es que hay zombies que llegan y llevan este traje En Nuketown Zombies Vamos y... a hacer apuestas, cargo ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué ronda no. llegamos? A ver, depende Eso se hace cuando te toque un arma Ah, vale <risa> yo, yo creo que quería las 10 Que llegamos es muy Pero no estás matando zombies, ¿verdad? Ya lo sé, porque no, no. pero me los quitas tú Nada, pues ya que tengo dinero Voy a abrir la puerta Oh, vale Ay, me estoy quemando sola, ¿sabes? Bien. Pero yeah. el que quedas para mí. ¿Dónde es? Eso zombi? Cae, cae. Ya está. Oh, zombi. Zombi. Ah, no, queda otro. Yeah. Where are you? Yo he matado uno. Zombi. He quedado. Zombi. No, no toques. Espera, que entro por aquí. No se puede. Así no, se sí puede. No, no se puede. Pues se debería poder, esto se puede escarlar, es un banco. No hay ventana. Mm. ¿Dónde estás? Yo, aquí. Arriba. No estoy a tu lado. No, no te veo. Aquí. Ah, vale, aquí. Aquí, si tenemos una buena. Ven, ven. Cierra... bueno. Como que Mira sé, este. Eh, es que hey, bonito. Hola, ¿qué hace? Le he dado. Me oye. Uh. Ven. ven, ven, ven aquí arriba. Espera, que hay una barrera aquí. Aquí te. No me vienen zombies por detrás, ¿verdad? Porque no sé por qué siempre me vienen zombies Sí, pero son muy lentos aún Da igual Uy, zombies. Soy hola. abajo, ¿eh? Yo otra vez, ya. qué hace? Hola, qué hace ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues son lentos y están corriendo! No me toques, no me toques zombies No me toques, que... Ah, vale, así me gusta ¡Ey, ey! ¡Uf! Que son... Es... Me venían corriendo, ¿eh? Los madafacas, o sea... Cómprate un arma, Berta, cómprate un arma De aquí, la... de la cajita Sí. Vale A ver, qué me tocas, tocame algo bueno <risa> up. Eh, eh, no me cuenta, eh, que yo quiero hacer mi... Que mi... limpio No me va a contar, ¿verdad? ¿o sí? Claro que sí. no Ah, vale Porque yo digo... Ah, claro, que es diferente Por dos, por dos, dos, tío, por lo... dos. ¿Y ¿Qué hago? mal gastado algo. No, venga ya, tío No sabemos de haber pues. esperado Sí, sí, es lo que he pensado, pero digo... Eh... Pasa. Zombie, aparece, corre, zombie yo creo que voy a... Musicita. Ah, no, no puedo Carmen, vale. vamos a bailar, venga No puedo, que ir a comprarme un arma ¿Lol? A, ¿Se puede hacer una lápida? ¿Qué es esto? ¿Qué son las lápidas? A ver, cuando la palmas pierdes tus armas, ¿sabes? Hay yes. dos armas ¿En serio me ha tocado esto? No puede ser, tío Bueno, en fin, al menos es una escopeta, pero joder La peor pues A mí me gusta la, la cap, mola mucho, la verdad Yo prefiero la cap, eh, que sí. lo que me ha tocado esta ronda se mata mucho, pero coño. Si es que tiene pocas balas. Yeah. A ver, la lápida es. Tú cuando te compras ventajas. Cuando no sé te caes son. al suelo. Bueno, iremos a paso a paso, ¿vale? vale. <risa> Primero las ventajas. Cuando tengas 2500, ya te comprarás el titán. Que ya te lo expliqué antes. Ajá. Que te cuesta más que te maten. En vez de dos golpes, cinco. Vale. Ah, okay, que si me dan dos golpes, muero. Ajá. Pues Qué triste. Entonces, ¿para qué sirve tanto traje y tanta o como se llama eso? La moda. <risa> La moda. <risa> La moda de los zombies, no para que te vengan más, no, así te encuentran guapo. Uh, ¿cuántos zombies? ¿Dónde están? Ah, los tienes tú. Deje <risa> sí. a. Ah, sí, mira, vienen por aquí. Wow. Eh, bonito. Vaya. Ahora qué hace. Bueno, aguantaré con esta arma hasta el titán. Titán son 2500 y la puerta son 1000, así que hay que conseguir 3000. A <risa> <No, hombre>, que <risa> te tenga más dinero lo abrirá. Y otra cosa que te habrías que comprar es la reanimación. Así que si la palma reanimas tú solita. Ah, pues me compraré eso primero, eh. Oye, no, no, primero el titán, ¿ves? <risa> es que me matan mucho. Si, si no sé que ni qué sea, Puf, madre mía. Fuera. Ah, no los mato de uno ahora. A ver, mueve. Ahí. Uno. Es pues que que lo habré de... abrir yo la puerta, ¿eh? Sí ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Que me parece! Uh. No te mueras, ¿eh? ¡Hostia! ¿Munición limitada? ¡Eh! ¡No! Pero baja instantánea, sí Ahora... Mátase su... ¡Oh! ¡Pilla la munición! Bueno, la pillo Munición Y ahora... Mátalos con la piba Vale Que los matarás un golpe ahora que hace, vale ¿dónde están? es que no los encuentro hay cosas verdes por todos lados ¿no? vale, bien, bien toma ¡Oh! me matan, me matan no, no, no, bitch. no, no, no, no me mates ¡Ah! ¿Me, me he chocado contra un banco soy, soy guay carbo, hola <ríe> ¿Me, me puedes revivir, gracias sí, sí que puedo no pilles el kabum! No, no, no, no. Que <ríe> no, si... a pillar. <ríe> que okay. esta ronda la pasamos bien. Así. Bien, bien. Ahora. ¡Gatapum! ¡Gatapum! Nos dan puntitos y habrían de morir. Los que salen. O lo... No son los que ya están vivos. Ok. Sí, pero es un, un tiempo más, digamos. ¡Pupa! ¡Pupa! ¿Qué hace zombie? Hola, ¿qué hace zombie? ¡Vir ¡Oh, zombie! Mm, Toma, Carpinterro. Eh, no, ¡Que quería reparar esto! Pues mira. Y por dos. ¡Doble puntuación! ¡Doble puntuación! ¡Eh, oye, no se no escapes de mí! ¡Hostia, el tío este está cegato! ¡Hace así y no ve! Vale, ya tienes el dinero para el titán. Ahora iremos a comprarlo. Eh, vamos a compras ¡Qué guay! <risa> Ven, sígueme sobrevivir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, oh! No! Eh, no zombie. puede ser. Ah, sí puede ser, ¿vale? Sí puede ser. Si... ¿Te has muerto en medio de la lava? No. No. No, no pero cerca, eh. ¿Dónde están? <ríe> eh. No están. A ver... Es que si me salen o por atrás y ¿sí me vigilo. No, vale, ahora sígueme. O sea, si ves un zombie no lo mates, porque será lo último, supongo. He visto un billete de dólares volando. Bien. ¡Catapum! ¿Estás, estás? Eres muy experto en No lo mates. Ahora. Vale. No lo mates, ven, cómprate esto. F. Glup, glup, qué borracho. A la que guarro. ¡Wow! Mátalo. Mátalo. Ah, pues no era el último. Aquí está el último. Ahí, fuera. ¡Catapum! Me hace gracia el catapum. Salto. Vamos, vamos Adiós. ahí. A, ver, a, a la que tengas 1500, cómprate lo de reanimación. Vale, ¿y dónde se compra eso? Aquí arriba. Ah, vale. Es eh, que, que, que hemos superado nuestro récord, eh. Mi récord es 26, creo. Que. Pues mira, yeah. que, supongo que es este. Repara eso. Hoy. De salud, monstruo. Hostia, la ha sangrado en la cabeza. Le ha salido un chorro de sangre. Coño, ahora corren. Ah, qué bien. Me gusta que me digas eso, eh. Eh, munición. Vale. Carga. Bueno. La Cap 40 es lo malo que tienes, que tarda. O sea, mucho en cargar. Y esta, por atrás se vienen. Mierda, mierda. No, no, no, no, no, no. ¿Por qué me agacho? GG, levántate, levántate, levántate. No puedo, es eh, ventaja. Cuidado por atrás. Holy shit, man. Es que. ¿Por qué me había tocado? No me puedo tocar un RPD o un Hammer. Uh! O algo. Que dura 5 golpes, Berta. Menudo ¿no Voy a comprar un arma. No puedo ir con esto, Dios mío. A ver qué toca. O Unos monos. Monos estaría bien monos que son los monos? No, ¿en serio un executioner? Espérate. De Cierra eh. la puerta. Perros. Es que, mira, los padres. O sea, madre mía, madre mía. Tú, unos perros. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay perros? No, ¿Dónde hay perros? ¡Que no! <risa> ¿Qué? Ya los he visto. ¡Pero, per, per, per, per, per. espera pero, pero, pero! Per. te ha okay? matado? ¡Sí! ¡A ver! <risa> ¡Que me han venido ahí corriendo! Oh, ¡Puto susto! He matado a uno ¿Tú, tú estás ahí arriba, te vienen dos, eh, que se queman medio a mi... O sea, LOL <risa> Es que dices, vienen perros y yo digo, no, y me viene uno en toda la face, ¿sabes? Madre mía, una mano Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? No puedo, <risa> Hay que tirar eh? la mano Que me matan Ay, ¿Quién ha sido el loco que ha dicho que pusiéramos perros? Yo <risa> ¡Rápido, rápido! Ya está Muchas Mercedes ¿Dónde, dónde, dónde? Pero, pero, pero. Hola, ¿qué hace? Muérete, muérete, por favor, por favor, que me estés yo con los perros. Que es, es una de... ronda de perros solo esto, ¿eh? ¿Cómo que una ronda? que una ronda de perros? A ver, no me gusta nada, ¿eh? La ronda ¿Cómo es, te pero... mueres, verdad? Pues, me... no sé, se me tiran encima. Muni. Munición máxima! Munición máxima! Munición máxima! Creo que, bien, se acabaron los perros, qué mal rollete, Dios mío. Pues sí, ¿eh? <risa> pues... <risa> he comprado lo de... Ven, cómprate lo de reanimarte Oye, solo. yo quiero una caja. Que se ha ido en, en... y han dejado un peluche aquí, con sangre. Ajá. ¿Quieres venir, verdad? A ver, uh, voy un momento. ¿Wait? ¿Wait? Eh, eh, eh, ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, pues yo me voy arriba. Ahí te quedas sola. No, no me vea que no. estoy con la pistolita. ¡Que me matan? ¿Pero qué haces, verdad? No, no sé si me vienen... qué quieres que haga con una pistolita? Puedes fidear. A ver, bueno, aquí no se puede fidear a nadie, pero... Me da igual. Yo fideo. Que soy igual. Sí, sí, sí. Ay, no ¡Baja instantánea! ¡Muerte, muerte! Se me han acabado las balas. <ríe> ¡Pérate, zombie! ¿No ¡Se ven! mueren! ¿Por qué no se mueren? Se están muriendo, ¿no? Sí, sí, sí, se están muriendo. Sí. Oh, ¿Dónde está? Necesito la caja. Ven, ven, ven. Quiero un arma. Ah, aquí arriba. Uh, uh. ¡Hola, qué haces! ¿Qué ¡Venga, sube! ¡Hostia! Oye, ¿quieres o sea, pillar la, la, la un arma? Un momento, un momento, momento, que me estreso. Que down, ¿eh? Que no, no tengo arma y me estreso yo con los zombies estos. ¿Los has comprado ya? Eh. Es... sí, un momento. ¿Qué te a uh! tocar algo bueno? Me ha tocado una ametralladora rara. ¿Cómo se llama? Una ametralladora rara. Carga. <risa> no, no te lo dice. A ver Quieta. RPD. De cookies. Es bueno. Esto es... sí, es la mejor. Una de las mejores. Yo quería la de colorines, que mataba así mucha chimenea. Oh. ¿Hemos de estar arriba por alguna razón? Mejor sí, no, porque si no me matan siempre a mí Coño Uy, ¿qué pasa? Tú te has de comprar el titán, sabes que ahora te matan de dos golpes Ah, que me... se me ha desaparecido Claro, para eso sirve la lápida Ahora lo tendrías, si tuvieras Oye. la lápida No, tío, el oso no ¿Qué pasa? Jolín, qué susto me ha pegado, pensaba que era un... No, no, mierda. ¿Qué pasa? Que me ha venido una horda de zombis. Ey, los he matado a todos, ¿eh? ¡Qué crack, madre mía! Bueno, menos a uno que se ha escapado. Ey, pero pues si los he matado a todos, Carbu, me matan, o sea, me muero sola. No puedo hacer nada. Yo, yo, yo controlo. No, mantén, mantén zombi, a ¿qué hace, qué hace? ¿Te he revivido? No. ¿Qué hago? Zombie, no me empujes. Adiós. ¿eh? No me empujes, zombie, no me empujes. ¿Ves? Es que ¡Le como... he dicho! ¡Menos de 10 oh. Oh. Lo he dicho. Un premio, quiero un premio. Un pin, por favor. ¿Cómo te puedes poner tantas veces? <risa> eh. <risa> Porque no sé jugar a zombies, ¿no dices? Y me vienen perros salvajes a morder. Que más que perros son lobos, eso. tenías un RPG? Pues me... sí, sí, yo he hecho. Mira, te ahí quito la, la las porque ya veo que no te ha gustado nada. Bueno, pues nada, ahí. aquí al segundo. He eh, aquí al segundo vídeo de zombies. Espero que os haya gustado. Yo, pues bueno. Y darle a like, me gusta. Si queréis more, more. Y, y adeo, veo que me voy a cenar. Suscríbete y dale a like.